Hola gente del mundo, bienvenidos a otro tutorial. Hoy vamos a estar viendo lo que serían las transformaciones en Godot. Lo cual es muy importante, porque nosotros queremos mover un elemento por ahí en pantalla, o queremos rotarlo y demás, tenemos que conocer un poco estas herramientas de acá arriba, las básicas por lo menos. Esto va a ser rápido. Bueno, básicamente con esta imagen en 2D de la paleta, imagínate que yo quisiera moverla o hacer algo. Fíjate que tengo estas herramientas acá arriba. Entonces esta de selección, ¿ok? No solamente para seleccionar esto, que son los elementos, sino que también puedo seleccionar los vértices, que son los vértices, es lo que compone a mi objeto. Fíjate que, por ejemplo, esto va a ser un rectángulo y tiene diferentes puntos. Todas las imágenes van a ser rectangulares siempre, por más que tengan transparencia en los bordes. Entonces, yo con esto, si dejo apretado clic acá, puedo estirarla. Ves, mira, le puedo ir transformando al transform. Fíjate lo que estoy haciendo es ni más ni menos que escalando la imagen. Mira, va a ver cómo cambian los valores cuando yo voy. Mira, fíjate ¿eh? la escala en X y en Y, porque es eh, en ancho y en alto, básicamente, al ser una imagen 2D. Suponete que yo lo tengo ahí, ¿eh? o podés modificar los valores desde acá, si querés. Si querés 1, 1. Fíjate que acá están atados los valores, entonces lo que puedo hacer es que no se aten y automáticamente puedo ponerle el valor personalizado que yo quiero, si no al modificar uno se modifica otro. Fíjate que ahora yo si sí quiero que sea ancho, el alto no se modifica. Ahora, si tenés esto atado, fíjate que si yo modifico el ancho, se va a modificar el alto también. ¿Ves? Es porque están atados. Están linkeados, ¿ok? Lo deslinqueo. porque me gusta trabajar individualmente con el eje X y con el eje Y. Bueno, si querés moverlo, básicamente vas acá a la herramienta de mover. Y lo podemos desplazar, fíjate. Tenemos esa suerte de arrows o widgets. El verde es para el eje Y y el rojo es para el eje X. ¿Ves? Podemos moverlo para un lado o para el otro. Si agarras del centro, podés mover para los dos, ¿ves? Es como el pivot, el punto de origen que agarras ahí. También podés, como pod habrás observado, yo cada vez que modifico acá, se están modificando los valores acá. Entonces yo le puedo poner 5 directamente y va a ir a la posición 5, ¿ok? eso básicamente es cómo manejar y después lo que sería la rotación también la podés manejar desde acá tenemos ángulos en degrees no se, no se hacen en radianes estos y podés sino también rotarlo desde acá fíjate que además de haber escalado por puntos porque acá acordate que yo puedo seleccionar por diferentes puntos también lo puedo hacer con la herramienta de escalar modo de escalado ves entonces acá podés escalar en el eje x o en el eje y Hay diferentes herramientas. Y después, bueno, tenés un par de herramientas más. Esto es para el paneo, ves. puedes moverte con la cámara y demás. Hay una suerte de, de snap. Por si querés ajustar los elementos a una posición en particular. Pero todo eso son cosas muy específicas. Para proyectos muy específicos. En este caso, con saber que con esto seleccionamos y podemos agrandar o achicar. Con esto podemos mover. Con esto podemos rotar. Y con esto podemos escalar. Con esas tres cosas, ahí con Control Z se deshace el cambio. ¿eh? Fíjate que teniendo esto, entonces yo voy a tratar de agarrar este ítem. Lo voy a correr. Fíjate que poniendo esto ahí, si yo ejecuto, mi elemento se ve allá re chiquitito. Ni siquiera se va a poder llegar a ver. Te voy a mandar un zoom ahí, lo estás viendo, ¿no? Tremendo. Bueno, ahora lo que voy a hacer para que se vea un poco más grande, tenés dos opciones. O hacer zoom con la cámara en el juego. Que lo vamos a ver, pero todavía no vimos lo que es el componente y cámara. O escalamos el elemento. Escalar puede alterar a veces los comportamientos de la física. Si vos estás escalando un objeto físico, pero eso es algo que vamos a ver después también. Por eso no siempre está bueno escalar. De hecho, una imagen se puede deformar. Imagínate que yo agarro esto y lo agrando. Vamos a escalarlo, no sé, al triple. Fíjate que se va viendo el pixelado, va viendo cierta deformación de píxeles. ¿okay? Lo mismo si achico algo. Fíjate que voy teniendo pérdida de calidad, ¿no? Bueno, como ves, eh, aplicar transformaciones de agrandar y achicar va a ir haciendo que eh, la calidad de la imagen se distorsione. Esa es la palabra, vas a ir distorsionando. Por ahí vas a tener resultados no esperados o la imagen no se va a ver como vos querés si estás escalando algo. Por eso la idea es tenerlo en la resolución ya lista. Como este objeto no importa porque es un rectángulo blanco, o sea, no se va a deformar a nada raro, puedo hacer darme este lujo de escalarlo. ¿ok? O sea que vamos a escalarlo de una forma, no sé, vamos a ponerle, voy a ponerle 10, 10. Vamos a linkearlo ahora de nuevo para, para poder ver, vamos a ir probando los diferentes resultados. fíjate que ahí se ve un poco mejor el rectángulo. Le voy a poner 30, 30. Y ahí me quedó muy corrido de la cámara, de la cámara por defecto que viene. Así que lo vamos a mover ahí. fíjate que tengo una línea violeta que me indica, ahí está. Perfecto, yo creo más o menos con esto podríamos hacer una suerte de, de ping pong con, esta, con este size. A ver, vamos a poner un poquito menos, tal vez 25. Fíjate que con esto estaría ideal. Así que te diría que vayas practicando con esto, puedes ir practicando cómo escalar, achicar, agrandar tus imágenes, ver qué efectos va produciendo, te vas a ir dando cuenta. Pegar una probada porque es algo que vas a hacer constantemente. Se te va a ir a haciendo algo automático en cierto punto. Pero bueno, gente del mundo, ¿qué resultados están teniendo? ¿Les gusta esto? Espero que les esté gustando. Vamos a hacer muchísimos juegos muy buenos, así que quédense ahí. Compartan, suscríbanse que es muy importante. Denle me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.